¡Hey! ¿Qué pasa, Peña? La animación brasileña actualmente se encuentra en muy buena forma, siendo probablemente el país de toda América Latina que más produzca. Su historia arranca en 1917 con un cortometraje dirigido por Álvaro Marín y titulado Kaiser, una parodia protagonizada por Guillermo II en la que se señalan sus ansias imperialistas. Por desgracia, el celuloide original se perdió. Lo que estáis viendo es una reconstrucción que realizaron ocho animadores brasileños para recuperar la obra. Durante esa década y la siguiente se siguieron haciendo trabajos de los que no queda ningún registro. Si os interesa conocer, la primera animación conservada de la historia de Brasil se titula Monofeo y es de 1929. Cuenta la historia de un animal que está en el zoológico y que quiere fugarse. Atentos a este detalle, que en su camino se encontrará con el propio Mickey Mouse encerrado en una jaula. Esto me hace pensar en el boom que tuvo que ser el ratón de la Disney, porque esa referencia se dio solo un año después de la creación del roedor, en 1929. A diferencia de lo que ocurre en Argentina, que tras Quirino Cristiani El País entra en un vacío de producción, los brasileños mantuvieron el oficio vivo. En todas las décadas te encuentras largometrajes de animación que suelen tratar temas además muy poco infantiles. Un ejemplo sería Mew, que a través de los ojos de un gato hace una crítica velada a la globalización. Otro lo tendríamos en el largometraje Boy Arúa, que es la historia de un granjero que se obsesiona con capturar un toro, y de pasto, también la historia de su comunidad. Hace un retrato de cómo es la vida cotidiana, plasmando cómo son las tareas del campo, las relaciones humanas, los cuidados, las fiestas, etc. Además está plagada de simbolismos, de animales totémicos, de mitos y leyendas. Sin duda es una obra que tiene un gran valor etnográfico. Por otro lado, el trazo del dibujo tiene muchísima personalidad. Se aleja de la caricatura inglesa y el dibujo europeo. Os lo recomiendo mucho. Eso sí... No se menciona ni una palabra, está en el lenguaje universal de la imagen, y como no, es bastante abstracto y surrealista, con mucho simbolismo. Obra de arte totalmente olvidada. Si me permitís una anécdota, mi primer contacto con la animación brasileña no vino del ámbito cinematográfico, sino del musical. Fue a través de un videoclip en Stone motion del grupo Sepultura, que honestamente, está guapísimo. Y es que transmite una ambientación oscura con la santería como temática. Eso sí, está dirigida por un estadounidense llamado Fred Stern, pero realizada en Brasil. La estética recuerda el cine de C.D. Caixao, el padre del terror brasileño. Ese mismo año, en 1996, Brasil lanza su primera animación generada por computadoras muy pocos meses después del estreno de Toy Story, su título es Casiopeya. Por si os interesa un poco la historia de la producción, os puedo contar que el proyecto empezó en 1992 con la creación del guión y el modelado de los personajes, que por cierto están diseñados a partir de formas geométricas básicas con esferas, cilindros y rectángulos. La animación comenzó en 1993 y tardaron otros dos años para terminar los más de 80 minutos que dura. Para llevar a cabo el render utilizaron 17 ordenadores 486. Respecto a esto hay una curiosidad, a mitad de la producción algunas de las computadoras fueron robadas, lo que les obligó a volver a realizar la mitad de las escenas. Por culpa de eso, no pudieron ser la primera animación en 3D de la historia. Toy Story se estrenó el 19 de noviembre del 95, mientras que La Brasileira lo hace el 1 de abril del 96 en Sao Paulo, seis meses más tarde. El equipo lo formaban en total 10 animadores. La historia nos presenta una nave espacial que viaja rumbo a su hogar en Atenella. Por desgracia, son perseguidos por un grupo de piratas espaciales que rastrean su señal. Gracias a esa jugada los acaban interceptando y siguiendo hasta un pequeño planeta donde conocen a un científico llamado Leonardo, en referencia a Da Vinci. En fin, que el guión tampoco es para tirar cohetes. Quedaros con el logro que supuso. Que ahora se puede ver vacío o sin detalles, pero en su momento fue una hazaña titánica y la demostración de que Brasil siempre había estado entre las primeras dentro de la animación. Dejando de lado la historia de su industria, tengo aquí preparadas una lista con unas cuantas animaciones brasileiras que no deberíais pasar por alto. Este año pasado se estrenó en el Festival de Sitges una titulada Bob Cuspe, no gustamos a la gente. La cinta arranca con la entrevista a un dibujante sobre su carrera, su obra, sus personajes y su visión del arte. El tipo está pasando por una crisis creativa, en parte porque su trabajo no se amolda a estos tiempos. Él forma parte de la cultura de los 80, que es más contestataria y sus personajes ya no tienen lugar en este mundo. Por eso piensa en eliminar a Bob Cuspe, uno de los personajes que le dio renombre. Paralelo a esto nos encontramos con el propio Bob Cuspe, que vive en un mundo posapocalíptico lleno de personajillos extraños. Los más característicos son una especie de mini Elton Jones caníbales que cuando les vuelas la cabeza sale purpurina. Me pareció muy acertada esa idea de que su enemigo mortal sea la aberración de un cantante que hace música positiva y feliz, en las antípodas del rollo No Future de los punkis. Total, que Bob va avanzando como puede en un mundo distópico mientras su creador reflexiona tipo existencialismo. Todo sigue su rumbo hasta que en un momento las dos historias empiezan a mezclarse. No os voy a contar mucho más, pero desde el punk, la cinta reflexiona sobre el proceso creativo, sobre el cambio ideológico social, sobre la historia del cómic y sobre muchos otros aspectos, todos desde una mirada gamberra y transgresora. Es una cinta fiel a la esencia de sus personajes. Vamos, que es una animación marginal que entienden mejor los excluidos y los marginales. Por si os estáis preguntando hasta qué punto esta historia está inspirada en algo real, pues que sepáis que se trata de un biopic muy poco convencional sobre uno de los dibujantes más famosos de todo Brasil, Angeli. Este artista se movió siempre en el underground, creando personajes que han pasado a formar parte de la cultura popular de Brasil y de otros lugares. Tal vez os suene este que hemos presentado, Bob Cuspe. Bueno, pues el dibujito fue creado con la idea de burlarse de los punkis de Sao Paulo en la década de los 80, igual que hizo Angeli con otras tribus urbanas y con otros grupos, en la película explica que es algo así como un alter ego del dibujante para poder escupir sobre la hipocresía de la sociedad, creó a alguien que se atrevía a decir lo que él no era capaz ácido, cruel, intransigente, políticamente incorrecto, en definitiva, incómodo. A su vez, entre el público sirvió para encapsular la frustración, la ira, las angustias y las revueltas de los desfavorecidos. Normalmente las publicaciones de Bob Cuspe aparecían como tiras compuestas por tres viñetas casi idénticas en la revista Chiclete con Banana que con la caída de la dictadura brasileña se convirtió en un símbolo de libertad de expresión y de lo que significaba el saneamiento democrático. Se hizo tan popular que llegó a vender más de 100.000 ejemplares mensuales. En ese mismo impreso, Angeli daba vida a más personajes, como por ejemplo Rebordosa, una punky aproximadamente de 40 años, alcohólica, ninfómana, mal y carente de sentido común, cuyas historias giran en torno a sus manías y deseos. Este personaje se convirtió en todo un icono del Brasil Punk de los 80, tal vez por eso, por haberse vuelto tan popular, decidió acabar con ella en 1987. Otros personajes icónicos de Angeli son una pareja de hippies pasados de moda y de rosca. Sobre ellos también hay una animación del año 2006 titulada Abus Stock, Sexo, Orégano y Rock and Roll. Este metraje desde el primer momento tiene un toque flits de cat. La mejor manera de definirla es con una anécdota. Son unos tipos que en los 70 lucharon por dejarse el pelo largo y ahora en los 2000 están calvos. Es decir, no queda nada de por lo que lucharon. Sobre esa premisa se construye su aventura. Merece una mención especial rebordosa, que también aparece aquí. Es más, por un momento viajamos a su infancia para conocer el germen de sus problemas. Respecto a Buddy Stock, no asume en el fin de la época hippie y la quieren resucitar con un nuevo grupo de música. Es una cinta sucia, visualmente desagradable que transcurre en un hogar desestructurado y bueno los dibujitos que estáis viendo hablarán por sí mismos no hace falta que os la defina mucho más obra muy punk que no está pensada para agradar a los sentidos sino para molestar y ahora voy a romper con esa estética punk que adopta la animación brasileira para mostraros otros estilos y temáticas en las antípodas de Bob Cupse o de Booth Stock, de la que os voy a hablar está basada en un poema bastante reconocido dentro de la literatura brasileña del siglo XX y escrito por Joao Cabral de Melo Neto. El relato y la animación se llaman igual, Muerte y vida de Severino. Se publicó en 1956 y se pasó a dibujar en 2010 por Alfonso Serpa. Cuenta la historia de un campesino de la zona nordeste del Brasil que el hambre, las malas cosechas y la poca proyección de futuro le fuerzan a emigrar en busca de una vida mejor. Poco después de emprender el camino, ve a una pareja de labradores arrastrando unas telas. Cuando pregunta, descubre que dentro viaja un campesino sin vida que ha sido disparado por su patrón. ¿Vale la pena detenerse en esa escena del recorrido de la bala? El proyectil viaja durante al menos un minuto mientras escucha un poema. El contraste entre la velocidad del tiro, las formas que toma el cartucho y el texto es sublime. Más tarde, en su peregrinaje, sigue encontrándose con situaciones relacionadas con la parca. Ve el velatorio con las plañideras, los preparativos del ritual y, por supuesto, también el entierro. Después, en la distancia, localiza al barquero Caronte y, en definitiva, hace una ruta por unos pasajes realistas y desolados, en los que siempre se cruza con la muerte. Deliberadamente, el dibujo es en blanco y negro y con un trazo tosco para darle frialdad al asunto. Además, está lleno de metáforas visuales para intentar adaptar los juegos de palabras y el simbolismo de la obra original. Es todo un viaje por la miseria, por el hambre, por la desesperación, es decir, por los parajes del Brasil que no aparece en las postales. Su propio título, Muerte y Vida, habla de esa condición donde la vida es una fatalidad y salir del juego es la liberación. Una, que es un auténtico peliculón, es Tito y los pájaros. Cuando la vi, en su momento no di la misma lectura que ahora. Cuenta la historia de un niño que se enfrenta a una epidemia de miedo que lleva a la civilización al caos. En los dos primeros minutos la animación lanza un mensaje que es apabullador. El miedo se contagia por las ideas, decía él. El tema principal es que un político a través de los medios de comunicación no para de intentar inculcar en la población un sentimiento de inseguridad y peligro. Poco a poco ese mensaje va germinando en la cabeza de todo el mundo hasta crear una epidemia que se conoce como el brote. Mirad esto. Aún no sabemos de dónde proviene la epidemia. Tampoco tenemos un antídoto o una fórmula para curarla. Pero hemos conseguido mapear las distintas fases del desarrollo del sustus acutus colectivae. Parece que el brote pasa por cinco etapas, siendo la última a transformarse en piedra, es decir, dejar de ser un ser vivo. En palabras del profesional que explica todo el caso, se vuelven inútiles. Muy metafórica. Además, es muy interesante cómo plantea el tema de que el miedo se difunde evitad a las personas infectadas, evitad a situaciones de peligro excesivo o de tranquilidad excesiva. Creo que no hace falta que me detenga en analizar estas palabras. Toda la peña pude identificar este discurso en los medios durante los dos últimos años, hasta que de la noche a la mañana, gracias al conflicto que se abrió en Europa del Este, ¿guá? ¿desapareció? La vi dos meses antes de que ocurriese lo del 2020, y esta segunda vez me pareció un auténtico aviso a navegantes. Es curioso cómo el tiempo da otro valor a ciertas películas. Por si os interesa el dato, es del 2018, adelantándose un par de años a todo esto. El estilo artístico del dibujo es digital que simula ser acuarela. Esto, sobre todo, se puede apreciar en los escenarios. Muy bonita, pero más importante que eso es que se ha vuelto demasiado actual y ácida. Está llena de detalles que señalan los problemas de la sociedad. Tuve que ir al médico para asegurarme de que no tenía nada. Todo el mundo habla del brote. Fíjate qué curioso, ¿eh? Está sana y vuelve con un frasco de pastillas. Sobre este tema tenéis un vídeo en el canal de Antropología en la Sombra donde abordo el problema en profundidad. En definitiva, lo que trato de decir es que Tito y los pájaros es una cinta para todos los públicos llena de guiños a temas que escuecen. Ver a la madre del prota entrar en crisis porque el médico está entrando en crisis pillando el brote así por televisión es irónicamente divertido. Aunque bueno, realmente no tiene gracia porque lo he visto en la vida real. Voy a continuar con otra del año 2015 titulada Zoom que está protagonizada por el dibujo de Gael García Bernal. En esta rotoscopia encontramos tres historias una dentro de otra, con el mismo formato que ventajas de viajar en tren, ¿recordáis? Como si se tratase de una matriusca. Os explico. El argumento sigue a tres personajes. A Emma, una joven que trabaja haciendo muñecas hinchables en plan artesanal. Esta chica vuelca en sus creaciones sus inseguridades, que tienen que ver con el tamaño de sus pechos, algo que, por cierto, potencia a su clientela. Como válvula de escape empieza a dibujar un cómic en el que se imagina al tipo perfecto. Aquí es donde entra Gael García. Bernal, y en ese momento la historia da un salto a la animación. Edward, que es el nombre que tiene el personaje, es un joven cineasta que está filmando su nueva película, una de cine de autor sin demasiadas pretensiones comerciales. Su peli gira en torno a Michelle, una modelo que lucha por ser escritora, pero que no la toman demasiado en serio por ser bonita. Su libro trata sobre una chica cargada de inseguridades que trabaja haciendo muñecas hinchables en plan artesanal. Así, el círculo se cierra. La obra juega con la idea de mezclar estilos cinematográficos para hablar sobre diferentes realidades y perspectivas. La vida del director es animada porque proyecta un mundo idílico, lleno de fantasía. Por otro lado, profundiza en temas relacionados con la sexualidad. La cinta está cargada sobre todo en la parte animada de escenas subidas de tono, en gran parte fruto de los deseos de quien imagina esa historia. Además, Toom nos lanza una serie de preguntas que dan para pensar del tipo ¿Qué es la perfección física? ¿Es necesaria para ser feliz? ¿Abre puertas? ¿Para qué sirve? Es decir, profundiza en la importancia social que tiene la belleza en nuestros días. Las tres historias están entremezcladas, convirtiéndose en un pequeño reto para el espectador, no solo para reconstruirlas, sino por las conexiones emocionales y situacionales entre los protagonistas de los distintos mundos. Una que seguro conecta con mucha gente es Omenino de Omundo, del año 2013. Como carta de presentación os puedo decir que se encuentra a medio camino entre psiconautas y las cintas del estudio Ghibli, con un trazo que recuerda bastante a Don Helford, el famosísimo animador independiente de los Estados Unidos. En El Niño del Mundo nos cuentan el viaje de un chico que abandona su casa para encontrar a su padre. En el recorrido conocerá la explotación dentro de las plantaciones de algodón. Es más, verá la presión que someten los patronos a los trabajadores. Uno de ellos es despedido y juntos continúan el camino. Es entonces. Cuando cuando se topan con una fábrica en la que transforman la materia prima que estuvo recolectando en tejido. De nuevo se ve un trabajo duro que ahora no solo es físico, sino repetitivo y bajo el férreo control del reloj. Para poder continuar con la búsqueda de su padre se monta en el autobús laboral y llega hasta la gran ciudad, Allí asiste a un desfile militar y constata de primera mano la cantidad de fuerzas policiales que controlan el lugar. Y su ruta sigue para cruzarse con las diferencias sociales, la pobreza, la injusticia y en definitiva la normalización de todo lo anterior que no es positivo. La crudeza del mensaje contrasta mucho con el trazo que es simple, con colores vivos y de un toque infantil. Cabe destacar la mezcla de técnicas. Todo es dibujado con esa estética que acabo de mencionar, menos para los productos de consumo de la sociedad moderna y su tecnología, como por ejemplo la televisión, el tren o los automóviles. Y en definitiva, también lo hace con todo lo que sea demasiado artificial, como la sonrisa de los anuncios. La obra está narrada sin una sola línea de texto, a través de las imágenes, y eso no la hace aburrida ni tediosa. Te sumerge en el mundo de realidad y sueños que vive el niño, invitando al espectador a formar parte de un viaje por un mundo mágico. Detrás de una apariencia sencilla y minimalista, y contado a través de los ojos de un chaval, tenemos una animación que simula ser para todos los públicos, pero que realmente no lo es. En un punto se vale de fragmentos de documentales reales donde se pueden ver espacios y situaciones muy parecidas a las que ve el niño. Este cruce entre realidad y ficción es muy acertado, nos despoja de la seguridad de que lo que estamos viendo es simplemente un dibujito animado para recordarnos que eso mismo ocurre en este mundo, lanzando así un jarro de agua fría, brillante. En esta lista se quedan muchas fuera, como Río 2096, que ya mencionamos en el ensayo sobre animación latina. Si creéis que faltó alguna que es importante dejadmelo ahí en comentarios. Eso sí, que no sea la versión de andar por casa que hicieron de Kung Fu Panda, porque eso es otro temita que da para vídeo. En definitiva, que Brasil va por libre, sus animadores no buscan competir con Disney, sino encontrar su espacio diseñando su trabajo para un público más adulto. Además lo hace de una forma dinámica, hay todo tipo de estilos y temáticas, rotoscopia, animación tradicional, digital, stop motion… Espero que disfrutaréis de la lista y me gustaría que se lo agradeciésemos a los Patreons que apoyan el proyecto y que consiguen que siga dedicando mi tiempo a todo esto. Bueno, ya sabéis quién soy, estás en la Filmo y nos vemos en los vídeos. Por cierto, se acerca la cuarta edición del Festival de Cortos. ¡Id preparándoos!